...corrido eh, por la eh, ciudad de San Francisco Macorís y qué bonita actividad, de verdad que me gustó mucho. Tenemos ahí unas imágenes, señor director, eh, de lo que fue esta actividad en el día de, de ayer. Eh, muy bonita. ¿La tenemos ahí, señor director? Sí, ahí está. Vamos a escuchar lo que dijo el general. Bueno, una actividad maravillosa, esta actividad a nivel nacional, pero hoy no honrado a la provincia de Duarte, con el señor director general mandando esta hermosa actividad, vuelvo y repito, para beneficio de nuestra población, para crear conciencia y llevar en el ánimo de todos los ciudadanos de que debemos protegernos, que podemos eh, cuidar a nuestra familia, a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. las palabras del de general, que también estuvo eh, monseñor Fausto Mejía bendiciendo esta actividad y fue un recorrido por los sectores populares, de la ciudad de San Francisco de Macorís. Muy bonito y muy emotivo. Miren, un camión de soluciones móviles se llevó una casa, Dios mío, gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas, pero parece que le fueron los frenos. Eso siempre es el cuento del huevo y la gallina, el mantenimiento que le dan a los camiones, a los recolectores de basura. Eh, en las alcaldías, eh, ustedes saben eh, que esto ha sido la historia de siempre, de muchos vehículos eh, que se dañan y lo arrumban, pero esto es una compañía privada. Yo entiendo que deberían de chequear el mantenimiento que le dan a estos camiones, eh, porque entiendo que eso es una falla técnica, eh, principalmente de los frenos. Ahí está la casa, la vivienda que fue, miren cómo fue destruida. Eh, esperemos que esta empresa... Pues se haga responsable de los daños a esta familia Miren, la noticia veloz que compartía con ustedes eh, a, La tenemos eh, sobre eh, Esta familia, la número 67 señor director eh, Dueño de un punto de droga Asesina a otro que es, supuestamente está compadre de él y, y la señora lo denuncia normal Dice que su hijo es un delincuente y todo Vamos a escuchar a la señora primero eh, quien se fue a querellar al, a, a la Policía Nacional y a la Fiscalía, vamos a escuchar en ellos vendían, juntos en el punto en Pimentel, y a ¿Qué él qué le pagaron pasó, señora? ¿qué fue lo que sucedió? le pagaron para que me matara a mi hijo a Alín, ellos hubieran tenido problemas y él había dicho que lo iba a matar él lo había amenazado y a él le pagaron, fue para que lo matara sí, y, le hizo, y le hizo una emboscada en Pimentel en una casa en construcción de una segunda planta, lo estaba esperando. Cuando él llegó al carro, me lo mató como un perro. ¿Cuándo ocurrió este hecho, señora? Eso ocurrió el, el día primero de junio, el lunes en la noche, como casi a las 10 de la noche. ¿Anteriormente su hijo no había tenido problemas? Con sí, ellos habían tenido problemas. Sí, mi hijo vivía cada rato preso, porque vendía drogas, porque yo no lo voy a esconder. Ellos vendían drogas juntos los dos y Pimentel. Y eran compadres. Y eran compadres, y ahí lo mató. Por pues uno, unos cuantos más? 200 mil pesos lo mató. Ya ¿Cómo? todo se sabe, 200 mil pesos. ¿A él le pagaron para que lo matara. Y fue allá al barrio de nosotros, tres días antes, y pasó por allá mirándonos a nosotros, y después mató a mi hermano. Él pasó en un DT, y el otro que andaba con él, que siempre andaba junto, el Billy, también pasó un CG atrás. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Maciemo, yo es hermana de muerto. Y ¿cómo? yo soy Etervina Peña, la madre de muertos. ¡Y quiero que se haga justicia! ¡Que le refundan en la calle ese maldito! Oye, oye, le no quitó pregunto, la vida a mi hijo! Una no me pregunta, doña, ¿su hijo se llamaba Trinitario? Alberto de Jesús Moya, se llamaba? Le decían Trinitario. Le decían Trini. Trini, le decían. Ese era Alberto de Jesús Moya, mi hijo. Era ese. ¿Cómo que lo mató, señora? En Pimentel. ¿Cómo lo mató él? Le hicieron una embocada en una casa en construcción, lo estaban esperando, en una segunda planta. Y cuando él llegó al carro, el primer tiro, lo dieron, que le vaciaron los sesos. Señores, miren, Colombia, México, Venezuela... Esta serie que hacen de Cartel de los Sapos, El Señor de los Cielos, eh, eso queda chiquito en la realidad que se está viviendo en República Dominicana y aquí mismo en nuestra provincia de Duarte. Es penoso. A mí me rompe el alma. Primero, la pérdida humana, una madre. Eh, los padres no estamos preparados para ver partir a nuestros hijos. No importa eh, que sean buenos, malos, eso no importa. Un hijo, una hija, eh, nadie está preparado, pero... Señores, la forma que también la señora dice, no, mi hijo era un delincuente, vendía droga. Doña, y, y no a usted, la voy a obviar porque yo sé que usted está en medio de un dolor. Pero a todas las madres que tienen un hijo que está delinquiendo o que tiene eh, eh, como profesión, o profesión no, como, como sustento de ganarse la vida, vender droga, lamentablemente el que vende droga tiene dos caminos, caer preso o la muerte. Y, y tienen que estar claros. Igual que si un hijo juega pelota, la única opción que tiene es hacerse millonario o frustrarse y si un hijo es profesional tiene la opción de tener una vida larga, placentera y feliz o sea, el que está metido en, en, en temas de drogas señores no termina bien en, en el 90% de los casos, hay unos casos que verdad, y, y, y eso mismo presentan en la serie que le mencioné cartel de los sapos el señor de los cielos, que Pablo Escobar esa serie lo muestran y es una realidad todos esos capos viven una vida de fantasía, pero viven un estrés de vida y terminan joven, asesinado, asesinado. Cuando uno es la policía es eh, eh, la competencia, porque ese mundo es así, doña. Y a todas las madres, que, pues yo sé que hay muchas madres que lamentablemente tienen que aceptar la realidad que su hijo vende droga, pero tienen que también estar clara de que fácilmente va a terminar así. Vamos a escuchar las declaraciones, porque fue detenido el supuesto eh, matador, el supuesto matador de esta persona. Vamos a escuchar. Compa, yo no sé de eso. Yo no sé de eso que ellos eran amigos. Como mi madre, no ellos. ¿Se acuerdan de lo que sucedió el día de hoy? Precisamente, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué yo no estaba ahí? Yo no sé. Yo no estaba ahí. ¿Por qué tú eras en el castillo? ¿Por qué tú eras en eran amigos, Pues que eran amigos. ¿Por qué eran amigos? ¿Por qué eran amigos ellos? ¿Tuvieron problemas ustedes? No, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? Ayuda, no. Ayuda. No. Bueno, es lamentable ver este cuadro, a mí me rompe el alma, y reitero, ver partir a un hijo nadie, ningún padre, ningún padre está preparado, no importa que su hijo sea un santo o sea un demonio, es un hijo, y esa madre se le ve que tiene el alma partida, de aquí le mandamos nuestra condolencia, pero reitero, debemos de saber en qué están nuestros hijos y ser realistas, este tipo de negocio no termina bien, veloz o sea, la juventud tiene que estar eh, y los padres enfocados, si su hijo anda en estos pasos, no termina bien, no termina bien. Así es, mira, súper lamentable, y es lo que se presenta, lo que se proyecta con la naturalidad y, y lo tranquila que ella dice que su hijo eh, se dedicaba a eso, pero eh, una madre es una madre, y queda cada vez que hacemos una mala acción demostrado, y es un dolor bien. que se repara. Lamentablemente es así, señores, tenemos que despedir, pero antes recuerda